de los tweets de los famosos que apoyaron el verde en medio de la elección cuando mucha gente estaba yendo a votar en esta entrevista en la revista Newsweek eh, mencionó que fueron más de 100 millones de, de vistas de posibles vistas de esos mensajes y haciendo un cálculo más preciso fueron 147 millones de vistas de, de estos mensajes hay que recordar que el verde tuvo casi 3 millones de votos, entonces hay que preguntarse cuántos de esos votos fueron influenciados. Vamos a regresarnos un poco atrás en el tiempo, cuando sin embargo publica este gran reportaje donde se habla de cómo este, se contratan trolls a través de agencias. ¿no? Aparecen ahí algunas listas de personas que, que están por aquí. ¿no? Ahí revísenlo en esta están varios tweets, ¿no? En el pasado esto, esta lista causó gran polémica porque muchos de ustedes lindaron. Después veremos cómo sí, sí están este, participando. Entonces, estos 147 millones, ¿no? Ya en un cálculo más preciso. Aquí tenemos capturados los casi 37 mil tweets que se emitieron con diversos hashtags. Y vemos que el más influyente fue el de Vamos Verde emitido por Miguel Herrera, el segundo hashtag más influyente fue el de inglés sin computación, que fue tuitado por Gloria Trevi, ¿no? eh, también este, vales de primer empleo que se alcanza a aparecer aquí, ¿no? vemos como ejemplo, cada influencer pues, tiene un impacto, Patti Cantú aquí tiene sus, sus influencias, tiene sus retuitadores, ¿no? Que, que muchos de sus retuiteadores Pues son esas personas que aparecen en el reportaje Sin embargo, entonces Esto nos habla que fue una gran operación Una gran operación Planeada con mucho tiempo este, Pues desde, desde hace tiempo atrás Porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana Aquí está, aparece Araceli Arámbula Aparecen muchas personas mencionadas aquí Aparece Belinda Aparece Daniel Bisoño, Dana Paula, Sintec. Eh, Todas las personas que participaron están aquí. ¿Y cómo se calcula este, este impacto? Pues bueno, cuando uno tiene un, una cuenta, digamos, de mil seguidores, pues cada tweet que uno emite es posible que lo vean esos mil. Son posibles vistas y, se, y les llamamos impresiones. El hashtag Vamos Verdes, nada más de una hora de haberlo capturado, con 1942 y tweets, tuvo 1.862.717 impresiones. Es decir, esto se debe a que como participa mucha gente influyente, como Miguel Herrera, como Belinda, como Sintec, como Nivel Conde, Dana Paola, ¿no? eh, Gloria Trevi, ¿no? y estas personas que aparecen en la, en la, eh, como no de estos mensajes, pues es que se incrementa el impacto. Es decir, no es lo mismo que una persona con un timeline de mil seguidores emite un tweet que tiene cierto alcance a que lo haga Miguel Herrera ¿no? o Gloria Terbi que tiene pues muchos más seguidores, entonces aquí está la prueba de, de cómo eh, los mensajes no son espontáneos porque generan una red entre sí no es de que se les haya ocurrido eh, emitir su preferencia todos fueron al mismo tiempo y todos tienen los mismos retweetadores, así es que Ponemos a disposición estos datos de quien vaya a investigar a fondo Quienes este, hicieron esta operación Aquí estamos demostrando que están todos ligados ¿no? Que tienen este, pues lazos entre sí todos Fueron casi al mismo tiempo todos Entonces se habla de una operación Se tiene que investigar quién, quién paga todo esto ¿no? Cómo se pagó, cómo se contrató Y pues bueno, aunque hayan borrado los tweets Por ejemplo, en el caso de Alex Sintec, pues aquí tenemos casi todos ¿no? los que él emitió, los de Belinda, Daniel Bisoño, Ana Paola, y pues bueno, hay que investigar esto, esto no se trata de una inocentada, no se trata de una, de una cosa este, pues banal, ¿no? se trata de una operación, ¿no? aparte con un montón de bots, ¿no? como podemos ver aquí, este, que reforzaron el mensaje. Eh, se trata de algo muy grave porque se trata de manipular la opinión pública en medio de las elecciones, antes de las 5 de la tarde, cuando ya todo el mundo estaba votando ¿no? o decidiendo cómo votar. Pues el Verde tuvo 3 millones de votos, producto de casi un poquito más de 147 millones de posibles lecturas de estos mensajes. Muchas gracias.